A Temayquén llegó un grupo de monos que vivían como mascotas y se olvidaron de ser monos. Ahora, los estamos ayudando a ser monos de vuelta. O sea, los estamos remonizando. ¿Liana o Taxi? Taxi. Pero Radio Taxi, ¿eh? Nunca de la calle. ¿Larvas o papas fritas? Difícil. Larvas. Pero pocas. Tienen muchas calorías. ¿Una sensación linda? El aguinaldo. ¿Qué mal? a conocer a los monos a Temaiken. y ayudarnos a remonizarlos.